¿Alguna vez has hecho algo y luego te has dicho a ti mismo en qué estaba pensando? Este era yo justo después de comenzar mi agencia de seguros. Comenzar mi negocio fue relativamente fácil, pero mantenerlo, eso sí era un caos. A medida que fuimos creciendo y obteniendo nuevos clientes y nuevas contrataciones, me di cuenta que necesitábamos una estructura de operación mucho más escalable y las herramientas adecuadas para mantenerla. Probamos una combinación de aplicaciones y programas y otras soluciones solo para descubrir que esas soluciones en realidad aumentaban nuestra carga de trabajo. Y ahí fue cuando encontré Subseguros, una solución empresarial todo en uno, diseñada para facilitar el manejo de mi negocio de seguros. Subseguros me permite gestionar mis clientes, sus renovaciones y todos mis vendedores desde una única plataforma. Ahora lo uso y dejé de perder clientes. Nuestro CRM Seguros nos permite cerrar más ventas llevando el registro de todos los prospectos estando al tanto de todas las necesidades de nuestros clientes. Ahora los procesos y el control de información se hace de mejor manera y más organizada. Puedo asignar una tarea a cualquiera en mi equipo y hacer seguimiento de su progreso en tiempo real. En Renovaciones, seguros nos brinda un asistente virtual con mensajería automática a nuestros clientes y asegurados, lo que hace que el proceso sea mucho más agradable para todos. Además funciona en cualquier dispositivo conectado a internet. Desde que comenzamos a usar seguros los problemas se han ido y yo comencé a disfrutar las cosas que más me gustan. Ah, y mencioné que puedes probar seguros gratis.